HISTORIAL 2012, mes 10, semana 4 En esta semana estuve uniendo todos mis sitios web, especialmente redir.noiv.org y 126.sites.net, en mi ahora principal sitio de bell.noiv.org de esta forma ahora puedo administrar todo mi trabajo en un único dominio con una única estructura de sitio web, y esta actualización parece haberle dado también un auge renovado al tutorial de Java que he traducido, y a todo el contenido de sistemas operativos que edité en 126.sites.net.